¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy quien conduce estos videotutoriales de estructura de datos. En esta oportunidad el tema es programación orientada a objetos. En realidad es la relación que tiene estructura de datos con programación orientada a objetos. Y vamos a ver que eh, aprender sobre estructura de datos es un poco más fácil utilizando programación orientada a objetos no porque las otras formas de programar no utilicen estructura de datos, de hecho lo hacen, pero eh, mediante las técnicas y eh, los métodos que tiene la programación orientada a objetos, resulta un poco más fácil. Si hablamos de programación orientada a objetos, es inevitable utilizar el término paradigma, en particular paradigma de programación. Actualmente paradigma se utiliza con mucha ligereza, pero en realidad es una palabra que eh, deriva del latín y del griego, cuyo significado es modelo, ejemplo, patrón, y, y fue utilizada por Thomas Kuhn en un escrito sobre las revoluciones científicas allá por el año 1962. Esta persona, doctor en física, historiador y filósofo, explica que la sociedad se enfrenta a revoluciones científicas porque durante un tiempo acepta un paradigma, acepta una forma de explicar científicamente cómo es el mundo. El problema que la sociedad enfrenta es que cada tanto tiempo aparecen lo que Kuhn denomina anomalías, algunas situaciones ...que la ciencia en ese momento o el paradigma vigente no puede explicar. Entonces hay eh, científicos o personas que empiezan a elaborar un nuevo paradigma... ...y a esto se conoce como ciencia revolucionaria. Revolucionaria porque entra en conflicto con el paradigma vigente revolucionaria porque hay personas que están de acuerdo y hay otras que por supuesto no van a estar de acuerdo y esto va a ocurrir en un ciclo en el que van a empezar a aparecer más anomalías y por supuesto se va a tratar de escribir o explicar estas nuevas condiciones de vida o científicas esto es lo que él denomina una revolución científica cuando aparece un paradigma y rompe a veces destrona totalmente al otro paradigma, a la otra forma, al otro modelo, al otro patrón en el cual una sociedad comprende eh, o explica su forma de vida. Kuhn utiliza el término paradigma para explicarnos cómo opera, cómo funcionan las revoluciones científicas. En programación, quien utiliza por primera vez el término es... Robert Floyd, en 1978, cuando va a recibir su premio Turing, él utiliza este nombre o esta identificación y lo vincula con la programación. Este señor Floyd es el autor de un conocido algoritmo utilizado en programación dinámica para eh, gestionar grafos, particularmente redes. Eh, al recibir el premio, él dijo que la probabilidad de que se produzca un avance continuo en la programación necesita o se va a ver eh, fundamentada por la invención continua de las personas, de los programadores y la elaboración de nuevos paradigmas. Él, en un total de acuerdo con Thomas Kuhn, decía que la revolución en informática se iba a presentar justamente por la aparición de nuevas formas de programar entonces de acuerdo a lo que eh, dijo Kuhn y con el apoyo de Robert Floyd vamos a entender o vamos a aceptar que paradigma es un poco más que un patrón o un modelo, un ejemplo es toda una forma de realizar programas Implica el trabajo de muchas personas, métodos, técnicas, explicaciones y sustento a formas de programar. Y no quiere decir que un paradigma sea mejor o peor que el otro. Son distintas formas de programar, aplicables en diferentes circunstancias y probablemente para eh, distintos objetivos. Lo que hoy conocemos como programación orientada a objetos surge al reunirse varias ideas, varias formas de trabajar, de programar podemos contar que uno de los primeros aspectos que se incorporan es justamente el de la programación modular. Modular porque es esa forma de programar en la cual se toman un conjunto de sentencias y se separan del programa principal. Ese conjunto de sentencias o instrucciones se repiten, de manera que entonces los lenguajes de programación cuentan con una sentencia en particular que puede invocar, que puede llamar a ese módulo, a ese subprograma. De manera que al ejecutarse el llamado, la invocación al módulo, lo que hace es saltar al grupo de sentencias que corresponden al módulo, ejecutar las 2, 3, 40 sentencias que tengamos en el módulo y luego regresa a la sentencia siguiente a la instrucción que eh, hizo el llamado, que hizo el call. De esa manera, el programa continúa ejecutándose una sentencia tras otra y cuando hace falta ejecutar nuevamente ese conjunto de instrucciones, lo único que eh, necesitamos es invocar eh, el módulo. Lo interesante de la programación modular o de esta forma de programar es que incorporó un modelo de asignación de memoria que hace falta para poder recordar a dónde debe regresar cada módulo eh, una vez que se lo invoca. Otra forma de programar que estuvo antes de la programación orientada a objetos es la que se conoce como programación estructurada. Estructurada porque utiliza estructuras para el control de ejecución del código Que no son otras más que las que hoy se enseñan en un primer curso de programación La estructura secuencial que básicamente eh, se constituye de las instrucciones de asignación O de las instrucciones de entrada-salida El otro grupo de estructuras de control es el que se corresponde con la condicionales las que nos permiten tomar eh, o analizar una condición y de acuerdo al valor de verdad ejecutar o no ciertas instrucciones estas sentencias o instrucciones son el if else el switch y el otro grupo es el que nos va a permitir realizar repeticiones, o sea, las estructuras de control de ejecución cíclica o para los bucles. Entre ellas podemos contar el while, el do while y el para, el for. Estas dos formas de programar, la modular y la estructurada, conforman lo que actualmente se conoce como programación imperativa. Una forma de programar en la cual el programador instruye imperativamente, le dice a la computadora o al dispositivo programable, qué es lo que tiene que hacer, instrucción tras instrucción, utilizando módulos y utilizando estructuras. En cambio, la programación orientada a objetos, si bien utiliza módulos y también estru utiliza estructuras de control de ejecución, está enfocada sobre el comportamiento de los objetos, de los elementos que interactúan en un producto de software. Y eso se ha logrado porque a la programación imperativa le sumamos, le añadimos el concepto de tipo de dato abstracto. Este concepto en el cual tomamos un objeto, un tipo de dato, y decimos qué es lo que podemos hacer con él. La suma de tipo de dato abstracto más programación imperativa es lo que dio origen o comenzó con lo que hoy se conoce como programación orientada a objetos. Por supuesto, en un principio no era lo que es hoy. Antes de ver cómo la programación modular con la programación estructurada interactuaron con los tipos de datos abstractos y las formas en que se administra y asigna la memoria para dar lugar a la programación orientada a objetos, necesitamos eh, comprender y tener una, una visión muy concreta de lo que significa objetos y clases. Con la intención de que esto sea eh, algo muy sencillo, vamos a utilizar una analogía con un eh, elemento, con un objeto del mundo real, un perro. En general, todos nosotros eh, alguna vez hemos visto, probablemente tenemos un animalito de estos en nuestra casa. Dependiendo del dueño o de la persona, cada uno de nosotros eh, vemos o nos interesan distintas características de estos animales. En este ejemplo vamos a considerar las características del nombre, la raza y el color, como algunos aspectos que eh, identifican a estos bichitos. También vamos a considerar eh, algún comportamiento o acciones que estos animales suelen hacer. Por ejemplo, ladrar, comer o dormir. En general, la gente vinculada a la programación orientada a objetos suele decir que las características estas que hemos marcado acá son propiedades, mientras que eh, utiliza el término métodos para identificar eh, al comportamiento o las acciones que, en este caso, el perro puede realizar. Ahora que tenemos eh, centrado nuestro interés en algunas características y en algunas acciones, Podemos pensar en el modelo de perro. O sea, en, en una forma que identifique a muchos perros. Entonces, eh, en programación orientada a objetos se suele utilizar un diagrama de este tipo que identifica el modelo de perro, cuáles son sus características o propiedades, ya, y cuáles serían sus métodos. Ahora, con esta abstracción, con este modelo de perro en nuestra mente... Nosotros vamos a poder verificar si el modelo sirve para otro perro, por ejemplo, el perro de mi vecino. Y vamos a ver que este otro perro también tiene características que resulta que son parecidas a las que habíamos identificado y tiene el mismo comportamiento. De manera que este otro perro encaja perfectamente en ese modelo de perro que habíamos definido. Finalmente vamos a decir que objetos son aquellas entidades que tienen las mismas características, las mismas propiedades. Sin embargo, el valor de la propiedad puede ser distinto. También vamos a decir que los objetos realizan las mismas acciones. Tienen un comportamiento común. Y vamos a dejar muy en claro que existe una individualidad. Cada objeto es diferente uno del otro. Vamos a entender también que clase o las clases son unos esquemas, son modelos, declaraciones, plantillas, a partir de las cuales podemos crear instancias o objetos que responden y se corresponden con lo declarado con lo indicado en esa plantilla en ese modelo cómo es que se logra que en un dispositivo programable en una computadora se puedan definir eh, las características o propiedades y el comportamiento de un conjunto de elementos del mundo real y de esas plantillas crear los objetos que en un programa van a interactuar modelando o simulando ese mundo real. Se puede hacer o se logra porque existen lo que vamos a denominar modelos de asignación de memoria, o sea, cómo es que las computadoras y los sistemas que manejan las computadoras han evolucionado en todo este tiempo y nos permiten hoy en día hacer este tipo de programación. El primer modelo de asignación de memoria que vamos a analizar es el de las primeras versiones de la programación imperativa. Como sabemos, un dispositivo programable consta de una memoria que es donde reside el programa y los datos sobre el cual actúa ese programa. O sea, variables globales y desde cualquier lugar del código es posible modificar las variables. La programación que se hacía en esa época era programación lineal. Por eso es que la primera sentencia tenía que ser una sentencia de salto para dejar un lugar, un hueco en la memoria en el cual guardábamos o nos hacíamos lugar para los datos. Uno de los primeros avances que se hizo en la asignación de memoria surge como consecuencia de tener que compartir eh, un mismo programa con diferentes usuarios. O sea, teníamos que tener separado el la zona de memoria donde teníamos el código el ejecutable y la zona de memoria en donde estaban los datos que se modificaban con el programa esto permite que sean varios usuarios los que utilicen el mismo programa lo único que cambia de un usuario a otro es la parte de datos la solución en su momento fue justamente implementar un mecanismo que se conoce como segmentación en el cual se crea un segmento para código para instrucciones y un segmento para datos. Otro avance en los modelos de asignación de memoria es eh, justamente el que permitió la programación modular. Dentro de la programación imperativa, la versión modular. En este caso sabemos que tenemos variables globales y módulos o subprogramas, que además podían tener variables locales. La variable local solamente se puede modificar dentro del subprograma. En este, en este modelo o en esta forma de asignación de memoria, también se tiene un segmento de código en el cual vamos a encontrar las instrucciones y un segmento de datos en el cual tenemos los datos del programa. Desde el código se puede manipular eh, cualquier área del segmento de datos. Y también sabemos que al ser programación modular existen instrucciones que están englobadas en lo que se conoce como un módulo o un subprograma, de modo que se pueden invocar o llamar desde cualquier lugar del código. Este modelo tiene un tercer segmento conocido como segmento pila o stack, y tiene este nombre justamente porque el comportamiento de los datos o de los elementos dentro de este segmento es LIFO. El último que entra es el primero en salir. Lo podemos ver como un contenedor en el cual se van a guardar las direcciones de memoria a las que debo regresar cuando eh, finalizo un subprograma. De esta manera, cuando en el código encontramos una sentencia que invoca una subrutina, un call, la dirección siguiente, la dirección de retorno, es la que se guarda en la pila, en el stack. Eso es para poder recordar a dónde debo volver. Luego se ejecutan las sentencias, dos, tres, las que hagan falta dentro del subprograma. Y cuando finaliza cuando la última instrucción del subprograma, lo que va a hacer es extraer de la pila la dirección de retorno para poder enterarse, para saber a qué lugar del código debe regresar. En este modelo de asignación de memoria, los lenguajes de programación tienen mecanismos para hacerse lugar en la pila para las variables locales de cada subprograma, de cada módulo. De esta manera es que cuando regresan, es que se pierden porque se des desapilan esos valores en la pila. Con estos mecanismos de asignación de memoria la programación tuvo un importante avance en lo que se podía hacer eh, como programas. Sin embargo, todos los datos tenían que conocerse en su cantidad y tamaño antes de ejecutar el programa, antes de compilarlo. Porque no había una forma todavía para solicitar memoria en tiempo de ejecución. Esta forma de programar es la que se conoce como programación con memoria dinámica. En esta modalidad, la cantidad y tamaño de los datos no necesitan conocerse antes de empezar a ejecutar el programa. Simplemente a medida que necesitemos memoria, la vamos a ir solicitando al sistema operativo. Por supuesto, tiene todo lo que tenían los modelos anteriores. Un segmento de código, donde estaba el código un segmento de datos para los datos globales, los datos fijos la capacidad de poder ejecutar eh, sus programas de modo que el segmento de pila también existe y para lograr la memoria dinámica se incorpora lo que se conoce como un segmento extra o varios segmentos extra en este modelo cuando un programa necesita memoria adicional lo único que necesita es Declarar una variable tipo puntero, un pointer, que sirve para guardar una dirección de memoria. Una dirección de memoria que está en el segmento extra. De esta manera es que el sistema operativo nos puede reservar una cantidad de memoria a la que nosotros le digamos y nos dice en qué lugar de la memoria está. De esta manera, en este modelo de programación, Podemos tener uno o más punteros apuntando al mismo lugar de memoria. Esta situación hizo que la programación con memoria dinámica eh, fuese muy versátil, muy útil. Sin embargo, no por eso deja de ser muy peligrosa. Para ilustrar uno de los peligros de esta forma de programar, eh, Veamos una situación en la cual un programa solicita memoria para, para unos datos. Y, por supuesto, el sistema operativo se la otorga en el segmento extra. Pero, en este caso, el programa lo hizo dentro de un subprograma, dentro de una rutina. O sea que el puntero que guarda la dirección de memoria está en el stack. Cuando se solicita la memoria, se crea el puntero en el stack se reserva el espacio de memoria en el segmento extra y se asigna el problema ocurre al finalizar la rutina en su programa sabemos que cuando ocurre esa situación las variables locales desaparecen de manera que perdemos la dirección de memoria de esa zona del segmento extra y el problema es que esa zona queda como una porción de memoria inaccesible está reservada nadie la puede usar ni siquiera este mismo programa. Los lenguajes orientados a objetos puros que funcionan, que ejecutan programas sobre un entorno de ejecución orientado a objetos, utilizan un modelo de asignación de memoria parecido a este, solamente que se conoce como modelo con montículo, con montón o GAP digo parecido porque tiene los cuatro segmentos el de código el de datos el de stack y también uno o más segmentos extras lo que pasa que en esta forma de ejecutar programas en el segmento extra se crea un espacio de memoria denominado GAP o montón esta zona de memoria el GAP o montón está administrada ...cuidada por un proceso, un proceso independiente del programa. Ese proceso se conoce con el nombre de el recolector de basura o el garbage collector. De este modo, cuando un programa orientado a objetos crea un objeto... ...lo que hace es solicitar la memoria y ésta se entrega o se asigna en el montón. Y la dirección de memoria que le corresponde a ese objeto se guarda en lo que se conoce una referencia. No es otra cosa más que un puntero, pero en programación orientada a objetos se lo conoce como referencia. ¿Y qué ocurre cuando el subprograma o el método, en este caso, finaliza su ejecución? La referencia, como se ha creado en el segmento stack, desaparece. Y podríamos tener el mismo problema que antes, o sea, una zona de memoria en el GEAP que está desreferenciada, que la hemos perdido. Pero ahí es donde trabaja el recolector de basura. Cada tanto tiempo o en determinado momento, este proceso inspecciona el montón y todas esas zonas de memoria que han sido asignadas y no están referenciadas se liberan. De esta manera es que no nos quedamos con porciones de memoria inaccesibles. Como pueden ver, esto es una enorme ventaja. Sin embargo, el precio que hay que pagar es que en el mismo dispositivo puedan ejecutarse tanto el recolector de basura como mi aplicación, mi programa. Esto nos lleva a considerar eh, lo que yo planteo como... Eh, modelos de ejecución eh, sabemos que las aplicaciones se ejecutan sobre un dispositivo programable un hardware actualmente los hardware que existen en general tienen por encima lo que conocemos como un sistema operativo un conjunto de programas que eh, gestionan administran el hardware de manera que los desarrolladores los informáticos Programamos relacionándonos con el sistema operativo y no con el hardware en particular. Es muy costoso desarrollar aplicaciones para un hardware en particular. Es muy eficiente por un lado, pero el mercado al tener distintos fabricantes de hardware tiene diferentes características. Entonces la aplicación debería desarrollarse para cada hardware en particular. Hacerlo para un sistema operativo tiene eh, ciertas ventajas económicas, porque nos vinculamos con un sistema operativo. Al tener el mismo sistema operativo, que es lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, con los celulares o con las tablets, eh, podemos desarrollar aplicaciones para ese sistema operativo. El otro modelo es en el, el que tiene un entorno de ejecución, o lo que por ahí van a encontrar como una máquina virtual o un intérprete. Entonces, esto nos da más versatilidad todavía. En este modelo eh, nos relacionamos, nuestra aplicación se relaciona con el entorno de ejecución. Ya no lo hace con el sistema operativo. Y esto lo hace realmente muy portable, eh, independiente del sistema operativo, porque quien fabrica el entorno de ejecución se encargará de tener tantos entornos de ejecución como sistemas operativos eh, existan o le interese trabajar. De esa manera nuestras aplicaciones, en la medida que solo utilicen el entorno de ejecución, van a poder eh, funcionar independientemente del hardware y del sistema operativo. Es lo que se conoce como multiplataforma. Sin embargo, cuando necesitamos hacer algo que está fuera del entorno de ejecución, vamos a encontrarnos con um, un camino más difícil porque no es sencillo eh, salirse del entorno de ejecución y acceder directamente al sistema operativo el otro modelo de ejecución que se conoce es el de la plataforma de ejecución es parecido al entorno de ejecución solo que en este caso eh, la capa de herramientas de utilidades cubre totalmente el sistema operativo prácticamente diríamos que no hay forma de acceder al sistema operativo. Sin embargo, esta plataforma de ejecución es tan grande que eh, básicamente está eh, mezclada, complementa y hasta eh, suplementa al sistema operativo. En este modelo, las aplicaciones eh, funcionan sobre la plataforma de ejecución y lo que están ofreciendo en general es la captura, capacidad de utilizar diferentes lenguajes todos eh, ejecutándose sobre la misma plataforma de ejecución como informáticos seguramente vamos a desarrollar aplicaciones en los tres modelos eh, probablemente en alguna etapa de nuestro ejercicio profesional lo hagamos solo en uno pero eh, tenemos que tener la capacidad la habilidad de hacerlo para los tres modelos de ejecución y en cada uno de ellos vamos a encontrar diferentes modelos de asignación de memoria y vamos a tener que aplicar algoritmos y estructuras de datos eficientes la programación orientada a objetos ha demostrado ser muy redituable muy eficiente eh, en los últimos tiempos no se puede aplicar en todos los casos pero en la mayoría de ellos sí eh, es conveniente de modo que ahora volvemos vamos a hablar sobre los pilares de la programación orientada a objetos y cómo se relaciona esto con estructura de datos en la literatura disponible vamos a encontrar que eh, la programación orientada a objetos eh, se apoya sobre mm, tres pilares al menos tres pilares son los que dan sustento a esta forma de programar. Estos pilares o soportes son el encapsulamiento, la herencia y el polimorfismo. Son características, eh, cualidades específicas de la programación orientada a objetos en algún texto o de acuerdo a algún autor también van a encontrar que eh, hay un cuarto pilar incluso algunos lo plantean como que es el primer pilar el, el más importante y luego toman como que es la abstracción yo particularmente <coughs> no estoy de acuerdo con eso eh, he visto, he realizado programación en otras formas de programar no orientadas a objetos y eh, la abstracción es fundamental para poder programar. No pretendo polemizar sobre este tema, pero lo que voy a decir es que la abstracción hace falta para programar, mientras que el encapsulamiento, herencia y polimorfismo hacen falta para hacer programación orientada a objeto. El encapsulamiento es la capacidad de meter dentro de una cápsula justamente, un campo, un atributo, una característica de un objeto, incluso hasta puede ser un método, de manera de que solamente se puede acceder a ese campo, a esa propiedad o a ese método cuando se tiene autorización, a través de operaciones definidas por el, la persona que diseñó la clase o que desarrolló la clase. Muchos utilizan eh, el término ocultamiento para referirse al encapsulamiento. Yo particularmente prefiero utilizar encapsulamiento porque en realidad no lo estamos ocultando. Un programador puede ver eh, que existe la propiedad, que existe el atributo. Lo que no puede es acceder a esa propiedad. Lo que se busca es que el acceso, cuando esté permitido, se haga de una manera controlada de manera que eh, otros programadores cuando utilicen estos objetos no puedan mm, provocar un daño sin eh, haberlo pe pensado antes de modo que si hace algo mal es porque tiene la intención de hacerlo en el esquema podemos ver eh, un gráfico de esta situación un vehículo, sea cual sea el vehículo, sabemos que a, allí adentro tiene un motor, tiene pedales, sensores, tiene un montón de, de cosas, digamos que los mecánicos son los que entienden. Las personas comunes solamente utilizamos los vehículos y lo hacemos a través de ciertas operaciones, como por ejemplo arrancar, acelerar o frenar. Estas operaciones conforman lo que se llama la interfaz, el conjunto de acciones que se pueden eh, ejecutar o realizar con un vehículo. Nosotros sabemos que allí adentro hay un motor, pero no lo tocamos directamente. Lo hacemos a través de una interfaz de acceso. En programación orientada a objetos, esto se puede lograr porque contamos con un modificadores de acceso. Que van desde public a private. O sea, algo que es totalmente público, todos los programadores lo pueden usar. O privado, que solamente los que programan dentro de la definición del objeto lo pueden hacer. El otro pilar de la programación orientada a objetos es la herencia. Muy importante porque nos permite crear eh, nuevas clases, nuevos diseños a partir de lo que ya existe. Y esto es eh, importante en la industria del software porque nos va a evitar el rediseño, o sea, nos, nos evita tener que hacer las cosas de nuevo. Justamente nos está facilitando la reutilización, pero no solamente nos permite reutilizar lo que ya existe, sino que también nos permite extenderlo, porque no solamente utilizo lo que encuentro, sino que también puedo agregar comportamiento, suprimir una parte del comportamiento. Esta capacidad que tiene la programación orientada a objetos nos permite crear lo que se conoce como una jerarquía de clases y cuando se están ejecutando una jerarquía de objetos por ejemplo en el caso del vehículo que definimos eh, ciertas características internas o privadas y le brindamos una interfaz con determinado comportamiento todo eso puede ser heredado por otras clases más específicas más puntuales sobre eh, vehículos como por ejemplo un auto un avión o un barco de esa manera Decimos que cuando eh, subimos en la eh, jerarquía de clases, estamos generalizando. Y cuando bajamos en la jerarquía de clases, estamos especializando. De este modo, un programador que hace programación orientada a objetos... Va a incluir en la clase base, en, por ejemplo en vehículo, todas las características comunes a los autos, aviones y barcos. De esa manera es que se va a poder reutilizar. Y la extensión es justamente, la clase avión tiene solamente aquellas características y comportamiento propios de los aviones. O sea, se ha extendido la clase vehículo. El otro pilar de la programación orientada a objetos es el polimorfismo, que viene del griego seguramente, que es en muchas formas. Lo utilizamos para decir de que podemos invocar un método bajo la misma forma, o sea con el mismo nombre y los mismos parámetros, a objetos de distintas clases. ¿Qué significa esto? que por ejemplo en nuestra jerarquía de clases de vehículo nosotros podemos invocar el método arrancar o cualquiera de los métodos de la interfaz tanto a un vehículo general como a uno específico lo interesante es que podemos invocar el método sin preocuparnos sin saber qué tipo de objeto es simplemente sabemos que el objeto va a responder al mensaje a la invocación del método por ejemplo un auto podríamos invocar un método que se traslade desde donde está a un determinado lugar pero resulta que este método trasladarse no solamente puede aplicarse a un auto también puede aplicarse a una persona o incluso podría aplicarse o invocarse a una gaviota podemos ver entonces que el polimorfismo no solo se aplica a los objetos de la misma jerarquía de clases sino que a objetos de distintas jerarquías en este punto vamos a finalizar este video tutorial. Vamos a continuar con temas de programación orientada a objetos vinculadas a las estructuras de datos en eh, otros video tutoriales. Por lo pronto vamos a resumir lo que acabamos de ver. Nos tiene que quedar eh, bien claro que paradigma en programación es una forma de hacer las cosas. Particularmente... Es una forma de programar y no vamos a afirmar que un paradigma es mejor o es peor que otro. Y lo que sí les puedo decir es que en determinados proyectos un paradigma es más apropiado que otro. Actualmente la diversidad de aplicaciones nos está eh, obligando a trabajar con distintos paradigmas en el mismo proyecto, en la misma aplicación. El tema de la asignación de memoria que hemos visto nos ayuda a comprender eh, cómo evolucionaron las formas de programar y nos ayuda a entender entonces eh, cómo funcionan o cómo operan internamente los distintos elementos en cada paradigma de programación. Y la programación orientada a objetos, que es el paradigma más eh, que, que rinde mejor actualmente ahora en los eh, eh, primeros años del siglo XXI eh, se basa en tres pilares encapsulamiento, herencia y polimorfismo y resulta que estos tres conceptos son eh, esenciales están muy vinculados al tema de abstracción a tipo de dato abstracto al tema de estructuras de datos por eso es que y los vinculamos con esta temática. Bien, los espero en los próximos tutoriales. ¡Chao!